¿Qué tal chicos? Quería grabar este vídeo para darle las gracias a Marco, Marco Ferreiro que nos organizó un evento espectacular que uf, todavía estoy con uf, que ha salido todo genial, que teníamos un evento juntos eh, para mis clientes, para un poco cosas sobre mí, yo soy mentor coach para emprendedores de, tengo clientes de todo el mundo, de Estados Unidos, de Europa, de muchos muchos muchos países y hicimos un uh, evento de varios días, un retiro y invitamos a la, a, la, a los clientes a venir y los clientes puh, quedaron contentísimos con la calidad de la organización, la comida, la la casa donde estuvimos, con las actividades que hicimos y todo eso gracias a, a Marco que ha organizado todo genial. Y bueno, desde el primer contacto de, lo conocí a Marco, desde otro, otros emprendedores que también trabajaron con, con Marco y también a ellos, bueno, que fue genial también. Así que Marco ya es conocido pues eso, eh, ya tiene su, su, su como reputación. Así que... Eh, hablamos un poco y le conté lo que quería hacer y él me, me dio muchas ideas también que se puede hacer para subir eh, esa experiencia para clientes a, a otro nivel. Cosas que, que no, nunca he pensado y que al final fueron genial, ¿sabes? Ese pequeño detalle, esas pequeñas cosas aquí y ahí y todo, todo genial. Y luego lo hablamos, lo organizamos y, y todo. Y... Nada, que eso fue hace una semana que hicimos el evento y todo correcto, que Marco es un, un profesional enorme, es un crack, que es un talento porque mira que tiene mucha experiencia en organización de eventos. Así que si tú tienes que hacer o quieres hacer un evento de cualquier forma, un retiro para clientes o alguna otra cosa, habla con Marco, tiene experiencia cómo hacerlo bien, cómo como eh, dar esa experiencia extraordinaria para que tú puedas enfocarte en, en tu trabajo, ¿sabes? Y no tienes que pensar en todo eso y puedes también estar con los invitados, con los clientes, que es muy importante también. Así que Marco, genial con la organización. Luego también él tiene como experiencia, cómo planear todo para que salga bien el evento, qué que hacer es después, qué antes, qué hacer durante el día, ese, como ese horario. Muy, muy bien. Y luego también sabe de detalles de decoración y todo eso. Genial. Y además, él también nos ayudó con cosas de, de salud. Así que eh, hicimos actividades de respiración que es un, un crack enorme, un experto en eso. Y a las clientes les ha encantado ciertas actividades de respiración eh, para activación, luego ejercicio juntos y luego, claro, eh, el highlight que fue lo del hielo, ¿no? Eh, bañarse un ratito en hielo y eh, tener ese, ese, ese reto de, de, de alcanzar y eh, llegar a, a, a, a transmitir ese miedo que quizás tenemos de, de, de estar en el frío, ¿no? Y Marco lo hizo muy bien explicándonos explicándolo todo y eh, ha sido muy genial. Y luego también tiene contactos a fotógrafos que también son profesionales y todo perfecto. Así que, y la otra cosa... Que también hace muy buenos mojitos, ¿sabes? Que también eh, es como un, un uh, ¿cómo se llama? Que están en los bares, ¿no? Y hacen chuc chuc chuc, hacen los cócteles, ¿no? Eh, Marco hace también. Así que Marco es un paquete de valor que te va a ayudar a hacer tu evento un éxito. No solo en organización, pero también en, en esa, esa, esa, esa, ese nivel de, de atención cócteles, cena de gala, cosas así. Y luego también en deporte, respiración, salud y eso también. Así que ha sido un placer trabajar con Marco, lo recomiendo muchísimo. Y nada, que vamos a trabajar juntos eh, en el futuro para muchos eh, eventos más. Así que hablad con Marco, seguidlo en Instagram que publica también cosas interesantes. Y luego hablar con él, que lo recomiendo y es eh, la mejor opción, ¿vale? Chicos, gracias y hasta pronto.